¿Cómo es tu usuario de Aternos, si sí, tienes? ¿Cómo? Eh, sí, por favor. Mm. Mm. Son redondas las cuevas, igual, eh. Mm.